Queridos hermanos, la ceremonia está a punto de comenzar. Recuerden que están en un lugar sagrado, por lo que deben desconectar sus teléfonos móviles y dispositivos de grabación. El mundo exterior no debe perturbar este mágico momento. Abramos nuestros corazones, bailemos, cantemos y gocemos juntos. Cortilandia, cortilandia, vamos todos a cantar. vamos todos a cantar. Alegría en estas fiestas porque ya es Navidad. vamos todos a cantar. Alegría en estas fiestas porque ya es Navidad. Bienvenidos niños y niñas. Somos los Cascanueces y aquí, entre las montañas, vivimos todos juntos en el gran castillo de madera de. Comandante. Jelly pop, jelly pop, Somos los casca Y mira que... ¡Un poco más alto que a los del fondo no se os escucha! ¡Uh! castillo para la gran fiesta de Navidad. Llegó el momento de decorar y de adornar, preparar, como lo pasamos, engalanamos nuestro castillo de color y es impresionante. Cuelgo momento. Thank you.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 El mundo vendrá a la gran fiesta del año, al gran baile de Navidad. Bailadinas y muñecos de madera y animales también, la gran bota de colores. No se... Fiesta va a comenzar, todos listos para bailar. Cortilandia, Cortilandia, vamos todos a cantar, alegría